Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando esta clase, este video, este nuevo video short. Te invito a que te sumes a nuestra página de eh, web patagoniaastral.com que viene con muchos cambios, estamos haciendo muchos cambios también te invito a que te sumes a nuestro grupo de Telegram, un grupo que cada vez somos más, somos más de 600 cursos de astrología, nos buscas así en Telegram, y todos los días hablamos de astrología, entonces todos los días aprendes algo nuevo. Pero hoy vamos a la clase que nos corresponde de una vez, hoy tenemos acá eh, el sol en casi 5, en Virgo, Sí, y la casa 5 en virgo y vamos a ver qué significa eso sol en casa 5 narcisista apasionado creativo casa 5 en virgo impacientes detallistas razonables sol en virgo servicial responsable detallista controlador crítico y sarcástico entonces estamos en condiciones de decir que este sol en Virgo, en la casa 5 y la casa 5 en Virgo, es posible que estemos ante una persona responsable por el sol en Virgo, detallista, porque la casa 5 está en Virgo, que se apasiona con lo que hace, sol en casa 5, apasionada. Y ahora de la misma manera, usando esas palabras claves, ¿sí? vamos a ver, ¿Qué significa cuando ese sol, en vez de estar en la casa 5, está en la casa 11? Sol en virgo, en casa 11, casa 11 en virgo. Entonces, de igual manera, sol en casa 11, amistoso, superficial, vanidoso. Casa 11 en virgo, perfeccionista, servicial, ordenado. Sol en virgo, servicial, responsable, detallista controlador crítico y sarcástico. Bueno, es posible que estemos ante una persona que considera que la amistad tiene que ser, eh, eh, sembrarla sirviendo al otro. Entonces, en esta posición hay que tener mucho cuidado con el mm, servicio, con no convertirse en un servil en que no te usen o sea, sí brindar un servicio por supuesto, ser amistoso pero que no se abusen de vos, sería la conclusión bueno, espero que te haya gustado esta clase número 234 creo que es la de hoy no estoy seguro, pero de 320 que vas a tener en total, si no entendiste esta clase es porque no viste todos los anteriores videos, mira desde el número 1 yo acá, de este otro lado, perdón te dejo acá abajo en la cajita de descripción eh, no, en la caja de descripción no en una cajita acá al lado del video te dejo toda la lista de reproducción si haces clic ahí en este momento vas a tener eh, todos los videos desde el 1 donde se explica paso a paso la astrología te mando un abrazo muy grande y que estés muy bien. Hasta mañana.